Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y ahora prepárense, señores. Viene el tema principal de Carolina Medina. Ella con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, porque yo tenía como muchos días que no hacía un tema por acá. Sí. Mira, quiero eh, que tratemos acá y o abordemos la segunda, eh, vamos a decir, denuncia interpuesta al candidato presidencial por el PLD. El señor Gonzalo Castillo ha sido eh, ya de manera formal en segunda ocasión, eh, se le ha interpuesto una querella. En este momento, en esta ocasión por el movimiento Marcha Verde, algo que nos gustaría saber o, o esperar que pueda acontecer, no sé por qué Juliana ya me no mira con esa cara, de si en este momento sí vamos a escuchar o vamos a tener algún tipo de reacción, eh, fue sometida al PECA, pero también me gustaría saber... ¿Qué posición va a asumir el Ministerio Público y estas instituciones encargadas de lo que tiene que ver con la investigación, eh, darle respuesta a los temas de corrupción en que la te lo República diga? Dominicana? Que te lo diga? ¿Qué? Y movimiento. Ay, Allá no va a pasar nada, ¿verdad? Fuerte. O sea, es increíble nosotros Ay. ver que en nuestro país eh, suceden este tipo de cosas. Tenemos un candidato presidencial donde... Se entiende que se han mostrado pruebas en un informe emitido por un espacio o por una productora de un programa de televisión donde dice tengo los documentos de que se manejó de manera ilícita en el momento o en el tiempo que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas. Pero no solo eso. Hubo el otro movimiento Somos Pueblos que también interpuso una querella, eso... No ha pasado nada. Tenemos en este momento, de hecho me parece que fue ayer que Marcha Verde interpuso esta querella y vamos a ver en los próximos días si tal vez el Ministerio Público o el PECA a quien fue sometida este institución especializada en lo que tiene que ver, o este órgano superior, en lo que tiene que ver con investigar, indagar y dar seguimiento a lo que tiene que ver con los temas de corrupción en nuestro país. Quería eh, plantear esto en principio del programa, en el principio de mi tema, porque realmente deja mucho que desear y no nos vamos a cansar, al menos yo no voy a agotar las energías de seguir hablando de la transparencia o el, el poco nivel que tiene nuestro país o el, la poca importancia que se le da a través de las instituciones al seguimiento que se supone que se le debe de dar. Nosotros sabemos y no voy a entrar en eso porque sería ya hablar de lo mismo. Las lo cómo afecta, cómo afecta, cómo daña el hecho de que los recursos públicos sean desviados a otros lugares que no tiene que, o sea, que no sean que no lleguen a donde tienen que llegar. Va el Ministerio Público, va el PECA, Vamos nosotros los ciudadanos, y de hecho me gustaría, y voy a ver qué podemos hacer, desde el movimiento Marcha Verde, luego de pasado diciembre tenemos un proceso electoral en el país, va a haber tensión ya en enero, febrero, luego mayo, pero se supone que esto no puede seguir así. O sea, tú te preguntas y ves las diferentes denuncias, los escándalos, lo que sucede en el plano gubernamental, en los planos de, de las ejecuciones que hacen las instituciones, y nosotros no tenemos nada. De hecho, veía eh, un informe que se ofrecía de cómo ha afectado las inversiones, cómo afecta, cómo ha afectado la credibilidad que nosotros tenemos o la visión que se tiene en otros países y en las grandes naciones eh, de República Dominicana en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos para que estos sean dirigidos a donde tienen que llegar. No podemos nosotros continuar, no puede la República Dominicana continuar. Vamos a tener que esperar, al, al PLD le quedan unos seis meses, esperemos que sí, porque imagínese usted. O sea, tenemos o tendremos que esperar que llegue otro gobierno para que sean tomadas las iniciativas necesarias para decir... Vamos a tener sanciones en la República Dominicana, algo que también preocupa el tema que se está dando con la oposición, con quienes quieren llegar al gobierno y el manejo que puedan tener en este tema que afecta, que impacta y que nosotros no hemos tenido la más mínima capacidad de resolver, eh, eh, así un poquitín por lo menos en lo que tiene que ver con la sanción de quienes hacen uso del dinero del Estado. Tenemos a un partido de oposición, se sí, llaman. No, mira, eh, lo que veo ahí es lo siguiente. Marcha Verde, en el desenvolvimiento de su desempeño, eh, se dejó contaminar por partidos de oposición, sobre todo el PRM, que estuvo muy metido en, en, el, en el proyecto Marcha Verde. Y eso... Eh, de alguna manera lo, lo, lo salpicó del tinte de la oposición política, porque Marcha Verde inicia como un movimiento cívico, un movimiento ciudadano de oposición. No deja de ser oposición, pero una oposición que no tiene la tendencia hacia la consecución de una función política electiva. Y por esa razón la gente comenzó a desarrollar una credibilidad, digamos, eh, creciente, hacia el movimiento Marcha Verde que fue cayendo, el, el, incluso el gobierno logró vender esa idea con la finalidad de que fuera cayendo su popularidad y, y su empatía o la empatía que el pueblo podía tener con el movimiento porque dijo, bueno, es más de lo mismo. Se trata de oposición normal, oposición política y cómo se camuflaja el, el, el, el político tradicional en Marcha Verde. Y eso fue lo que se vendió. Sí, eh, Ahora va a pasar lo mismo. Ahora van a decir... Se trata de la oposición política la que, la que aspira a ocupar funciones públicas electivas que está tratando de desacreditar a un candidato que lleva toda la de ganar, que está en la línea de adentro para ganar las elecciones. Y eso es lo que van a vender. Sí, eso es lo que van a vender. Y no me he enfocado propiamente en el proyecto eh, en sí de Marcha Verde, sino que tenemos a un candidato presidencial que así fue que inicié que ya tiene dos querellas interpuestas. Tenemos eh, pruebas que han presentado, ...medios que, que se entiende que tienen cierto nivel de respeto, tenemos a una procuraduría que no ha dicho nada, tenemos que en los próximos días se supone que debe de haber algún pronunciamiento o simplemente va a pasar como si nada el hecho de que se hayan mostrado todos estos documentos en relación o en torno a la figura del candidato presidencial del PLD. O sea, eso no importa, es la pregunta que deberíamos hacer. En ¿no? eso de la, del asfalto no hay un tema con una hermana del procurador. También Eso es uno de, de los aspectos que ellos en la que querella sí de, de, de ahí es la querella que tiene entonces pues, imagínate, Marino, la, Marino eh, Zapete. Va a la Procuraduría por, por a indagar a la hermana del procurador imagínese usted y lo que qué es lo que hay detrás de eso que tú planteas <coughs> tenemos la denuncia que ha hecho Marino Zapete de que hay presión, de hecho hasta en una empresa privada que trabaja el señor Zapete estuvieron presionando para que él fuera cancelado de esa empresa no, no, sería de, no, de no de aparte del América. canal no, del no, no, de Radio de América de lo sacaron lo sacaron, él? le cancelaron el, el contrato. Que él trabaja. No. y okay. no no tengo el dato sí veía la información que él emite en su carta de denuncia pública de sí. preocupación, de que están haciendo todo lo que tienen que hacer para presionarlo por la denuncia que él hacía en su espacio televisivo, de que la hija del eh, la hermana del procurador, también está involucrada en estos temas eh, un tanto turbios o poco transparentes del manejo de este señor eh, cuando fue ministro de obras públicas, pero no pasa nada no. dos fines de semana de chelcha, romo y, no, y bailadera, puerco y, y coquito de lo que le gustan a Fulvio. Oye, me eso Circo, circo y pan, pan y circo. Exactamente. Entonces, o aún sea, esto sea la realidad que nosotros tenemos como país, que la gente tal vez poco se interese, o sea, no podemos obviarla, no podemos hacer de que no es importante, de que no ha pasado nada. Tenemos que la persona que posiblemente llegue a dirigir las naciones de este país, que esperemos que no sea así, que no será así. Los destinos o sea, de, la, de la República. Los destinos, sí, de, del país. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de él? ¿Qué es lo que hay detrás de su figura? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el comportamiento que tiene el señor Gonzalo? O sea, ¿se ha manejado de manera pulcra? Lo mismo que él ha hecho de llenar el país de valla violando la ley constitucional, eh, la ley electoral. Así mismo hace en el gobierno, si es que eh, sucede Luis no, tiene cosa. Vaya no. no, de, tú, de Luis tú, no tú, hemos Luis, visto... Tú vaya. tienes una Junta Central Electoral incompetente en ese sentido, poco fiscalizadora, Pero es no regulada de de, de del manejo que del manejo Viola, que que viola que la tiene, ley. Claro, el manejo que tiene. Eh, po, incompetente, no ejerce su función, no cumple con los mecanismos de regulación, de fiscalización, porque tampoco parece que les importa. Y hemos visto lo que pasó en todo el proceso de las primarias. ¿Qué pasó? O sea, dejaron que se hiciera de todo, eh, con el, eh, o sea, de que no se haga o que no se tuviera el cumplimiento de lo que ella se supone que como órgano debe de regir. El asunto aquí está en qué actitud debe asumir el país frente a lo que, hemos, bueno, frente a lo que estamos hablando. Eh, el hecho de que ya estemos pensando cuál será la solución que le va a dar el estamento de investigación a estas denuncias. ¿Qué posición asumir como nación, como sociedad? Porque nosotros tenemos que aprender a reclamar, a reclamar sí. esas cosas. A mí me duele, todavía me sigue doliendo porque yo pago impuestos todavía, pero cuando yo estaba en la Procuraduría, entre la Procuraduría, la, vale. la Universidad Autónoma, yo pagaba más de 25, 35 mil pesos mensuales de impuestos directos por impuestos sobre las rentas. Oye mi mí me duele que los cuartos que yo me gano trabajando Y que pago 35 mil pesos mensuales de impuestos Amado. Se los robe un Juan de los Palotes Y que ese dinero debe de ir dirigido a las necesidades que nosotros tenemos Que son muchas y que son vitales Mira esa señora y otros tantos y miles y miles de casos de ciudadanos Que tienen que llamar a un espacio porque no tienen la capacidad económica Para darle los tratamientos a su madre ¿Usted cree que es posible? Entonces cuando tú tienes miles y miles de millones desviados por el uso incorrecto de los recursos. Por Dios, esto no es posible. Y la gente tiene que empoderarse. Y no vamos a desmayar en seguir llevando este tipo de mensaje. Porque es que hasta... Siempre digo, hasta el imperio romano cayó y un día será. Y qué pena, y debo sumarme a, a lo que dice Yerjan siempre caen. acá, que Fulvio de alguna manera desmiente, pero creo que es muy poco lo que el PRM podría hacer cuando está, se está uniendo, buscando alianzas con gente que son parte de ese grupo... De corruptos que hay en la República Dominicana o que han estado involucrados en escándalos. No, pero ya casos. no.